Restar descomponiendo decenas. Vamos a utilizar los bloques de base 10 para restar. 33 menos 7. Lo represento con 3 decenas y 3 unidades. Y a esa cantidad le voy a restar 7 unidades. Acomodamos nuestra operación de manera vertical. 33 menos 7. Empezamos siempre por unidades. 3 menos 7. Como a 3 no puedo restarle 7, necesito descomponer una decena. Descompongo el 3 de las decenas y se transforma en 2. Y me queda 2 y 13. A 13 sí puedo quitarle 7. 13 menos 7 igual a 6. 2 menos nada igual a 2. Por lo tanto, el resultado de 33 menos 7 es igual a 26. Veamos otro ejemplo. 24 menos 6. Lo represento con base 10 y tengo dos decenas y 4 unidades menos 6 unidades. Pongo mi operación vertical, 24 menos 6. Empiezo por unidades. Como a 4 no puedo restarle 6, necesito descomponer una decena. Voy con las decenas. El 2 lo transformo en una decena y el 4 se transforma en 14 unidades. 14 menos 6 si es viable, me da 8. Y 1 menos nada me da 1. Mi resultado de 24 menos 6 es 18. Un ejemplo más. 53 menos 9. Usando los bloques se representa con 5 decenas y 3 unidades menos 9 unidades. Mi resta vertical me queda 53 menos 9. Pero a 3 no puedo restarle 9. Por lo tanto, descompongo una decena. 5 se transforma en 4 decenas... Y el 3 son 13 unidades. A 13 sí puedo restarle 9. 13 menos 9, 4. 4 menos nada, 4. Mi resultado 53 menos 9 es igual a 44. Recuerda que siempre empezamos por las unidades.